Este martes, los residentes en las comunidades de Matuán y Caobete, en el municipio de Pimentel, se lanzaron a las calles para exigir el servicio de energía eléctrica. Matuán, que lo tienen de relajo, las más promesas y promesa y nada de cumplir. Si no lo ponen a 24 de aquí a un mes, esto se va a prender. Para la luz, para abajo, lo vamos a tumbar todo Contadores, allá donde van, donde tienen que ir. Contadores para allá, para Donde van a cobrar, allá lo vamos a llevar. Y la lucha sigue. 24 horas, y no es 24 que yo quiero, son 48 horas que yo quiero. Para pegar las 24 de arriba, las 24 de aquí abajo, son 48. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.